Pues, hola a todos. Esta es la navegación 5.4 de estas navegaciones guiadas eh, y pues esta vez tenemos a Adolfo Dunajevic y estamos Dorin Ríos y yo y vamos a hablar un poco del internet de los noventas y qué pasaba en ese internet de los noventas, cómo era, eh, qué queda, si es que queda algo, eh, tanto sueños como materialidades y... Un poco de esta conversación es una conversación donde tenemos a, bueno, a un, una persona de sistemas, un eh, matemático y Adolfo, a mí me, bueno, muchos de los caminos que nos llevaron a ti fue yo cuando he leído todos los como papers académicos sobre la historia de cómo Internet funcionó para la revuelta del ZLN, casi todos mencionan a una cosa que se llamaba la neta, ah. eh, ya sé que suena redundante, pero entonces siempre, eh, esto también me recuerda, me, bueno, me trae varios recuerdos, que son recuerdos de mi infancia, mis padres tenían una conexión a internet por la UNAM, por ahí del 94, 95, y creo que alguno de los servicios que llegaron a contratar fue, fue la neta, entonces yo recuerdo mucho, pues a oír en conversaciones a mis padres con otras personas hablando sobre la neta y haber estado como pues en esa página. Y yo me acuerdo que yo la buscaba y la buscaba y pues no, ya no existe en teoría. Y alguna vez, entre las muchas conversaciones en el centro, eh, salía tu nombre y en algún momento conseguí tu teléfono y creo que me enseñaste dónde podía ver la neta y estuvimos conversando un rato. Y pues tenemos como nosotros muchas dudas de cómo era ese internet. Eh, primero, no sé si nos quisiera decir qué era la neta. Bueno, en síntesis, la neta era para, para pasar la neta, ni <risa> más ni menos. Ajá, era un no más. Bueno, la, la neta digamos que fue básicamente una organización civil, lo que conocemos como una organización de la sociedad civil, o como una... ONG si tú prefieres, pero digamos que era una ONG que básicamente brindaba servicios. Vamos a decir que se puede decir que era una ONG, si tú quieres, de segundo piso. O sea, una ONG que básicamente trabajaba con ONGs. Si bien no tenía un carácter sectario en el sentido de que cualquier persona que estuviera interesada en nuestras actividades podía acercarse a nosotros y nosotros le dábamos servicios, le ofrecíamos lo que nosotros podíamos ofrecerle a cualquier persona que nosotros pudiéramos considerar en todo caso como agente de cambio en general. O sea, digamos que pueden ser tanto activistas, este, profesionales de alguna manera ligados con algún tipo de actividad social o de cambio social. Y por supuesto, sí, este, las famosas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? que es algo, digamos, que emergió. Pues básicamente desde las elecciones del 88, del temblor del 85, vamos a decir que a partir de ahí hubo una emergencia en México de actividades por parte de lo que podemos llamar de la sociedad civil, de la gente de calle. ¿no? O sea, en otras palabras, cuando vamos a decir de que el pueblo comienza a a desligarse propiamente de ser sencillamente un cliente del Estado, un cliente del gobierno, y comenzar a generar actividades desde la base. Una de las constantes en, esta, en, este, no sé, en este recuento histórico que hacen los historiadores y sociólogos es de que las tecnologías de comunicación, en este caso el Internet, en los noventas había todavía un una especie de distancia entre lo que los gobiernos estaban utilizando y lo que la sociedad civil utilizaba. O sea, que a veces parecía como que los ciudadanos tenían mayores poderes que los gobiernos, porque todavía los gobiernos no sabían utilizar bien estas tecnologías. Yo sé que, que es una celebración muy fuerte y probablemente sea falsa, ¿no? porque al fin y al cabo la infraestructura es una infraestructura física, eh, pero sí siento que... en que en esta historia de los noventas, por ejemplo, la neta lo que era, era una especie de distribuidor de información, ¿no? Nosotros llamaríamos como, no sé, yo recuerdo que eran como diferentes noticias, links a otras páginas. Se parecía a Google, pero no. Google existía. Sí. sí, de hecho, eh, digamos que la neta como tal comienza a operar mucho antes de que se conociera lo que ahora llamamos como el Wide Web, la, la, la tiraraña global. Uh -huh. O sea, eh, ¿qué sucede? Digamos, en la época en que surge el proyecto como tal, pues era básicamente una era en que no había, digamos, el nivel de interconexión que hay ahora en términos de, de comunicación electrónica. Había gente que estaba, por decir algo, y ahora sí que, Ahora sí que, como se dice en estos casos, chicos, si no saben de qué estoy hablando, le preguntan al abuelo, ¿no? Este, existían servicios como Compuserve, ¿no? Que era, digamos, una parcela, claro, una parcelota, era como un latifundio, pero era un sistema cerrado donde si querías comunicarte con eh, gente que se conectaba, a, digamos, a o sea, solo te podías conectar con gente que estuviera en el mismo sistema, ¿sí? eso es lo que sucedía existían algunos otros tipos de servicios que eran como mucho más vamos a decirlo de base no y algunos se conectaban los menos se conectaban ya vía internet cuando las universidades comienzan a, a conectarse con internet no en el caso de México pues era básicamente el Tec de Monterrey y la UNAM esos eran quienes tenían conexión con internet y se acabó. Así comenzó, digamos, cuando digo a principios, normalmente estoy hablando de 1990, 91, de, de, digamos, en ese, estamos hablando de esos años, ¿no? este Entonces, digamos que eran todavía niveles eh, de comunicación muy, eh, vamos a decir, este, de parcelas te conectabas con el que tenía el mismo sistema o el mismo tipo de sistema o cosas por el estilo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede ahí? Al mismo tiempo que están, este, vamos a decir, eh, conectándose a algunos centros universitarios, laboratorios de investigación, que finalmente fue el inicio, eso fue digamos el inicio de lo que se conectó, perdón, que se conectó como el internet, pues comienzan a surgir pequeños sistemas, muy pequeños al principio, muy modestos, que tienden a nuclear nuevamente a estos agentes de cambio. ¿sí? Eso, digamos, este, surgió pues, básicamente un grupo en Estados Unidos, otro en Inglaterra, algunos tenían que ver con procesos de paz, otros tenían que ver con movimientos antinucleares, había una diversidad de, digamos, de iniciativas que comienzan a surgir y que eventualmente se conocen entre sí y se entrelazan, comienzan a compatibilizarse tanto técnicamente como temáticamente, y entonces a partir de ahí surge, digamos, una nueva realidad, y esto es básicamente a partir de 1990, ¿no? En que, este, vamos a decir, eh, se van multiplicando como pequeños honguitos esa clase de sistemas, esa clase de iniciativas que son gobernadas por organizaciones de la sociedad civil y para la sociedad civil. Pero como digo, es un nivel todavía relativamente embrionario. ¿sí? Sí, sí. Eh, digamos, este, si tú me preguntas cuál era la página, no, no había páginas, eso no existía. Ahora sí que, como digo, pregúntenle a, a, a su abuelito, <risa> las cosas en esa época. no tiene absolutamente nada que ver con lo que conocemos ahora. ¿Sí? No existían cosas como el chat y lo que usted quiera. O sea, básicamente lo que existían eran básicamente podemos hablar de dos cosas, comunicación, persona a persona, o sea, lo que ahora conocemos como el mail, y por otra parte, eh, ya sea a través de listas de correo o a través de foros, ¿sí? es como... Funcionaba la comunicación a nivel más colectivo. Era todo basado en texto. Era muy difícil pensar en esas épocas, incluso en transmisión de imágenes. No era imposible, pero era un tema complicado y era muy lento. Sí, yo recuerdo haber desesperado a mi padre por querer ver una página con imágenes y estar media hora esperando a que la, las imágenes bajaran. No. O si sea, sí, sí eran, un, y eso ya es que en 95, 96. Eh, bueno, tengo entendido que la neta se forma en el 92. Sí, básicamente arranca, digamos, en el 92, de manera embrionaria. Ya para fines del 92 logramos que fuera, que dejara de ser un sistema aislado. O sea, hasta fines del 92 era una pequeña comunidad, digamos, de gente de México. ¿Sí? Ajá. exclusivamente de México. A fines del 92 y con, ya con cierto apoyo que tuvimos por parte de la UNAM, logramos hacer un enlace internacional con otros, digamos, otras, iniciativas, otras iniciativas similares a la nuestra, lo cual quiere decir de que ya nuestra gente podía comunicarse vía mail con básicamente con este gente de sistemas similares y por sobre todas las cosas que fue digamos, la parte más importante, compartir foros a nivel global. ¿sí? Eso, por ejemplo, fue muy interesante en esa época. ¿Cuál fue el gran debate antes del primero de enero del 94? Aclaro, por razones Ajá. obvias. Claro. Era, básicamente, era básicamente el tema del TLC. Era, en este caso particular, el TLC que iba a entrar en, digamos, en, en enero del 94, el debate trinacional, sobre todo por las alianzas que se estaban generando a nivel trinacional por, con la temática del TLC. ¿no? Entonces había muchas iniciativas que, digamos, llevaban, llevaban adelante ese clase de debate. Obviamente el 94 nos agarró con los pantalones bajados, ¿verdad?, con este ahora sí con un balde de agua fría verdad y pues el debate pues se desplazó hacia otros temas o otras temáticas claro. por razones obvias claro. que ahí, eh. por ejemplo pensando en también este recorrido así pues como de concatenación de redes si es que se puede decir así eh, también me resuena mucho no como con estas primeras vías que se encontraban como para comunicar a través de no sé si nombrar los nodos o, o de otra forma, ¿no? Que son eh, los famosos BBS, ¿no? Lo, el Bulletin Board System, que es un poco anterior a este eh, a estos momentos, pero que ya empiezan a tener esa lógica también como de de dejar o de delegar un mensaje a que se siga distribuyendo a partir de estos pequeños nodos, ¿cierto? Que creo que de repente ahí sí yo no sé, o sea, pensamos un poco en ese recorrido del Internet y en algún momento, justo cuando se cumplieron estos 30 años del protocolo de la WWW, tuvimos una conversación justo con Mónica Nepote, Kanek y yo al respecto, eh, de cómo, pues sí implica, o sea, está esto que, digamos, muy rara vez nombramos, ¿no? Como el World Wide Web o esa red mundial eh, extendida, expandida no supongo que eso sería como la forma que se de decirlo, eh, lo que es es justo como el vaciado de todas estas otras lógicas de unión entre nodos para la distribución de información, inicialmente vaya así muy vinculado evidentemente al texto, pero desde el cual también me imagino empiezan a haber otro tipo de conversaciones, sobre todo en cuanto a lo que está permitido o restringido circular, y que ahí quizás sí de manera muy puntual opera dependiendo de estos nodos o estos núcleos de información que no están necesariamente ligados a un poder o una serie de poderes eh, con objetivos distintos al de las agrupaciones que les ponen juntos. ¿no? no sé si ahí, por ejemplo, dentro de la NETA, vivieron en algún momento, eh, quizá no inicial, pero ya arrancado el proyecto, algún freno en cuestión eh, temática evidentemente también por los temas que ya estamos justo poniendo sobre la mesa eh, de censura o de alguna imposición de algún tipo de conversación que obviamente hoy es increíblemente natural en el internet desafortunadamente no pero creo que justamente en ese momento en el que sucede ese vaciado no de esta especie como de Amplitud de juntar todos los ríos en un solo gran mar, es donde empiezan a suceder esas cosas. No sé si desde antes empieza a haber una conversación, quizá no en un nivel de la legalidad, pero sí en un nivel de la distribución. No sé si en algún momento detectaron algún freno en esas conversaciones. Eh, no, en realidad no. Este, digamos Yo creo que en esa época, vamos a decir, que los grandes poderes fácticos todavía no estaban o conscientes, o sencillamente no podían controlar esas cosas. Digamos, nosotros en particular nunca, yo creo que nunca eh, sufrimos ninguna clase de censura, este, y yo creo que esa es una paradoja, porque, vamos a decir, si yo lo miro desde el lado del Estado, del Estado controlador, pues este, ha, habría que pensar qué es lo que le conviene más al Estado. Si callarnos, o al revés, los que hablen, los que hablen y vamos a cosechar información, ¿verdad? Es una paradoja. Eh, eh, entonces, no, la verdad es que, digamos, este, nunca hubo una, digamos, un intento de censura palpable, etc. ¿no? Este, yo diría más bien eso. O sea, digamos lo que ya, digamos, ahora sigue brincándonos un poquito más adelante, ya en esa época que sí, que ya existían las páginas web y demás, y que ya, digamos, el ZLL y el zapatismo en general era un tema, digamos, este, central en México, más bien lo que llegamos a sufrir fueron cosas diferentes, que eran más bien intentos de difamación, ¿no? Lo que ahora llamamos fake news. Claro. ¿no? Este, eso sí, eso digamos esa sí realmente fue la, la, la amenaza ¿no? también por supuesto de que en días claves que por ahí qué puedo decir de que el, no digamos el ejército zapatista porque el ejército zapatista estaba en la selva pero digamos el frente zapatista ¿no? que era una organización mucho más amplia de base realmente extendida en todo el país de pronto lanzó una consulta y bueno, fue la primera vez que recibimos propiamente un ataque de tipo, eso que en inglés se llama Denial of Service o Denegación de Servicio ¿no? DDoS DDoS, eh, DOS, no era ajá. DDoS no era no, sin, la, sin, la, sin la primera D no era distribuido era, era digamos una, unos ataques relativamente fáciles uh -huh. de, de digamos de neutralizar pero el hecho fue de que Ahí uno se está, está dando cuenta de que ahí uno ya estaba haciendo ruido, ¿no? De que ahí ya había alguien interesado en que las cosas no funcionaran, ¿no? Entonces, esos realmente fueron el tipo de intentos de censura que llegamos a tener. Pero no fue, digamos, una censura oficial. Nadie nos dijo cállense, en todo caso, trataron de, de taparnos la boca algún día, pero nada más. No pasó de ahí. Qué gustoso entrar a un tema de conversación interesante, ¿no? O se digo, para también situar un poco dentro de esta historia a quienes nos estén viendo. Bueno, hacia el primero de enero de 1994, que es cuando entra, o de alguna forma sí, se coloca como que entra ya en vigor eh, pues este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es también como este primer momento en el que vemos eh, en el poder ya como figura representando al, eh, y al pueblo, por decirlo así, ¿no? a Ernesto Cedillo, Sabemos un poco también ¿no? de dónde proviene como toda esta historia que implica que Cedillo llegue al poder. Eh, y simultáneamente en las primeras horas del de primero de enero del 94, el ejército zapatista eh, baja, digamos, de sí de pues sí, la selva ¿no? y diferentes puntos, y dentro de una de las cosas que suceden, quizá lo que más históricamente se recuerda es la toma de San Cristóbal de las Casas, eh, a partir del cual empieza a haber una serie de complejidad y redes como muy particulares de conversación en torno a quién es el, o quiénes son el esta LN cuáles son como los objetivos que están detrás eh, de esta lucha y pues de este frente muy activo, eh, en cuanto a estas decisiones políticas que implican, eh, pues sí, como una apertura de mercado que detrás de sus consecuencias, pues bueno, tenemos un montón de cosas muy relacionadas con el extractivismo, entre otras, ¿no? De precarizaciones laborales y demás. Eh, que una de las cosas, bueno, al menos ahí en este recuento, una de las cosas que platica y si mal no recuerdo, es mmm, Gerardo murquecho, Recuerdo su primer nombre, pero. Gaspar. No, Gaspar Molich, justo él. Es. Que es, eh, bueno, el líder de este periódico independiente ubicado ¿no? dentro de eh, San Cristóbal de las Casas. ¿no? Que tiene como una anécdota por ahí que dice que, pues, lo primero que. de las primeras cosas que les solicitan como espacio de información, medio de comunicación masivo, eh, o bueno, digamos, entre comillas, masivo, es eh, poder lanzar eh, la primera Declaración de Independencia de la Selva Lacandona, así como la Declaración por los Derechos de la Mujer Indígena a quien sea que se deje a través de PAX, no Entonces esto de nuevo o está sea, en los primeros días del 94, en de los primeros perdón, de el primero de enero del 94, y entonces ahí empieza una distribución eh, pues digamos en ese momento de lo que más ampliamente se podía compartir a partir de esta otra tecnología que ya ahora tenemos un poco olvidada bueno Canek no está reviviéndola por ahí <risa> que pues bueno que es justo el PAX, no y que de ahí pues justamente esta estrategia de comunicación tiene que ver con una hipervisibilidad que es quizá una de las estrategias que ahora vemos colocadas de manera mucho más firme eh, a partir de pues, ya el Internet ampliado a una conversación eh, pues mucho más distribuida. ¿no? Quizá en ese momento no funcionaba de esa manera, pero digamos que radica ese centro de comunicación y conversación y de debate, por supuesto, desde ahí empieza a distribuirse hacia otros lados. Obviamente esto empieza a traducirse, a compartirse, a copiarse, a clonarse, a remixarse, entre otras cosas que formulan esta especie de archivo activo y muy viviente. Eh, y que bueno, eventualmente con la llegada de estos protocolos de distribución inicialmente no centralizada a un solo poder, no eh, pues obviamente se convierten en uno de los nodos de comunicación más poderosos para que esto pueda distribuirse más allá del medio de comunicación masivo tradicional, regularmente cooptado por otros poderes como eran los periódicos, la televisión, la radio, ¿no? Al menos como en este sistema eh, convencional, quizá, ¿no? Como de aproximarse a informar. Eh, me parece justo súper interesante porque creo que un poco pensando en cómo eso se empieza a tornar en otra conversación mientras se va desarrollando el internet como lo conocemos hoy, es que pues, sí, estos primeros ejercicios de búsqueda de censura de ciertos temas se colocan a partir de, de negar el acceso a la información que se está distribuyendo en ciertos espacios, plataformas eh, y demás. ¿no? Y con el paso del tiempo eso ha mutado, y con el paso del tiempo me refiero a 15 años quizás, eh, ya más firmemente ha mutado más bien a un punto en el cual ya es imposible detectar que de eso que estamos viendo es de información tal cual se está colocando originalmente y que tanto esta es una versión alterada de esta información que se está distribuyendo. Entonces, en lugar de optar por no ver lo que se está colocando ahí o por erradicar lo que se está colocando ahí, se opta por bombardear de información al grado de que ya no es sencillo percibir cuál sí es, cuál no es y en qué medida lo que estamos leyendo, lo que estamos observando efectivamente corresponde eh, con eso que habita fuera de la pantalla, ¿no? Y que creo que es ahí donde está como ese eh, punto peculiar y peligroso que me parece que es el gran salto que sucede o que de alguna manera se facilita el en el momento en el que esto se convierte en una red global, ¿no? o bueno, aparentemente global, al menos para Occidente. Eh, eh, bueno, o sea, creo que ahí es como uno de esos primeros grandes, como no sea, apagadores de cambio radical. no Bueno, eh, eh, ahí hay un punto que es interesante, que es que efectivamente pues digamos, a principios de los noventas, pues la mi primera mitad de los noventas, pues vamos a decir que éramos poquitos actores. Entonces, de alguna manera había más una relación de confianza, sabíamos quién era quién, ¿no? Este, y pues sí, en la medida que se ha, eh, que se ha masificado el Internet, pues ya nadie, nadie sabe ni quién es quién, ni quién es real, ni quién es imaginario, ni quién es un bot, ni quién es... Eh, pues o sea, ahora sí que un gato, ¿no? En, en este caso, pues, este, este es así. Este, lo cual sí es un desafío, ¿no? Este, ha cambiado mucho el panorama en ese aspecto. Eh, en ese aspecto también hay un dato que me parece que, que era interesante. Y es de que mucha gente, a pesar de que en su momento la neta fue rebasado, digamos, en términos de prestaciones, en términos técnicos, con respecto a los sistemas, a los grandes sistemas comerciales, mucha gente quería seguirme la neta, sinceramente, porque era un sello. Es decir, arroba la neta, era, significaba algo. Y todavía al día de hoy hay gente que dice, no, yo sigo con el dominio que dice, arroba la neta, al día de hoy, hoy, 2000, 2021. Pues podemos okay. dar ese, ese salto, creo que esto nunca lo hemos hecho, Dorin, de ir al Wayback Machine, y que es esto, webarchive.org, e intentar ver okay. lo que queda de, de esas páginas. Okay. Pues, no, este es lo que okay. solemos hacer. Entonces, yo creo que esta es la navegación <ríe> ver, menos navegada. por favor. <ríe> y pues estuve Qué sacando vale. unas cuantas. Eh, Primero, pues el dominio es laneta.apc.org. Así es. ¿No? Y la primera información que tenemos de ellos es en, el en el 1996. O sea, yo tenía 11 años y esto era lo que había. Pues sí, este, esa es una frase que nosotros acuñamos. O sea, digamos, ¿cuál era la misión de la neta, el sentido de la neta? Fortalecer enlaces de la sociedad civil. Y luego, es bien bonito porque podemos ver cómo se va desarrollando, ¿no? Eh, los banners aquí cambian. Esto es, el, creo que en el mismo año. Ah, no, ya está en el 97, en, en, en febrero del 97. Y después damos un cambio. Esto es diciembre del 97. Eh, donde ya podemos ver un poco, pues, la dirección, ¿no? Sí. Y no, pero sí la dirección como de, de qué está pasando. A ver, para, no para desarrollo a desarrollo rural y manejo de recursos naturales bases de datos a partir de entrevistas eh, y bueno y un gran link que hice sobre chapas, no acciones análisis comunicados páginas web y diarios así es sí y voy a seguir porque sí. son varias sí. eh, no cambia hasta que vuelva a cambiar radicalmente y tenemos ya como declaración política de la sociedad civil en su encuentro con el ZLN. Esto es en el, esto es diciembre del 98. Uh -huh. Y un poco como las actividades ya más explícitas, campañas. Eh, creo que aquí ya se puede ver perfectamente la. No, no sé si la ideología, pero sí como la determinación política, ¿no? Bueno, y, digamos que esa determinación política estaba presente. Ahora sí que desde el vamos, desde el mero principio, sí. o sea, digamos, desde el mero principio, por ejemplo, el tema de género, Ajá. que se muestra ahí. De hecho, dice, ¿no? Navegamos con nosotros. Desde el mero origen, desde el mero origen de la neta, eh, digamos que la visión de género fue, digamos, uno de los pilares del proyecto. ¿No? Y, no sé, ya después, ¿te da falta para que lleguemos a la que yo recuerdo? Este es 99, donde... 99 creo que fue un año muy, muy rudo, porque pues iba a ser sí. la última, ele la primera elección como con el INE, creo, porque no había sí. Instituto Federal Electoral hasta después de la elección de Ernesto Cedillo entonces pues era un poco de ese fin del, del México, del priato maduro, ¿no? Sí. Y pues ya vemos que hay muchísima más información. Eh, amo los Comic Sans, que no sé si son Comic Sans porque así quedaron o... Y, okay. ya, <risa> claro, o porque así es se archivó. O porque así eh, es se archivó, sí. o porque la persona lo leía así, no, no sé cómo funcionaba las fuentes en esos momentos. Y después eventualmente llegamos al año del 2000. Esto es febrero, eh, marzo del 2000 donde pues el no sé el primer punto es marcha mundial de las mujeres para el año 2000, ¿no? Y uh -huh. Internacional de Mujer, la Consulta Nacional de los Derechos de las Mujeres. Conflicto de la UNAM y en los medios de comunicación estaba la huelga de la UNAM en esos años. Uh -huh, uh -huh. ¿No? y bueno, cosas que yo creo que todavía son muy importantes, ¿no? Como pues tradiciones como de tecnologías no occidentales, como las plantas medicinales. Eh, y después, esta, eh, esto es 2000, creo que 2001, por ejemplo, aquí ya está como noticias, ¿no? Como había posible libertad para los campesinos ecologistas en Guerrero, Centro Pro. Y, digo, yo, yo lo recuerdo eso porque me recuerda un poco como a estos centrales que unificaban contenido y los no sé, los catalogaban. Digamos, los portales. Sí. Ajá. <risas> es gracioso que se me olviden. Y bueno, esta es la que yo recuerdo perfectamente. Y creo que los colores y el diseño me siguen llamando mucho la atención. Y por ejemplo, ya tenían este tipo de, de, de, de las netas locales. Exacto, no sé. digamos, fue, fue una época en que estábamos impulsando, digamos, cierto grado de descentralización. Ahora bien, la descentralización no era necesariamente en términos técnicos. Lo que buscábamos era descentralización en términos de acompañamiento. O sea, ¿qué sucede? Que la neta no era sencillamente un servicio de comunicación electrónica. Era, digamos, una organización que se dedicaba a acompañar procesos. ¿sí? Y cuando estamos hablando de, diseñar, de, de acompañar procesos, quiere decir, por ejemplo, de una organización indígena que estaba produciendo una un boletín, por decir algo, y que lo, que lo quería poner en línea, el boletín. Bueno, nosotros entonces les dimos capacitación, les enseñamos herramientas, etcétera, etcétera, para que ellos, digamos, este, generaran su versión en línea. ¿no? Entonces, digamos que básicamente ese proceso de descentralización fue básicamente para, vamos a decir, este, promover eh, las oportunidades que brindaba la comunicación electrónica en diferentes eh, regiones de la República. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si bien nosotros trabajábamos en todo el país, pero realmente, pues era así que los recursos los teníamos en la Ciudad de México, y bueno, digamos, si bien hacíamos de pronto talleres en otros lugares, pero había que viajar. Entonces acá de lo que se trata era, era básicamente de tener pequeñas sedes locales donde, digamos, este, cubrir más... Este, pues vamos a decir, los procesos regionales. ¿no? Ahora sí que, que influir en la comunicación, no solamente en, la, o sea, en las infraestructuras, sino también en la generación y en la publicación de, de información. ¿no? Definitivamente ese fue nuestro capital, el acompañamiento, el soporte. Que, ¿El soporte en qué sentido? En el sentido de que si tenías un problema técnico, pues llamabas a un número telefónico y no te respondía un call center. ¿Sí? Se respondía gente que sabía, que sabía qué es lo que estabas haciendo, qué necesitabas, que teníamos un buen diálogo con cada una de las personas que utilizaba nuestro servicio, o sea, que era parte de nuestra comunidad. Entonces, me parece que ese es un punto capital. ¿Sí? Y bueno, ahora llegamos a estas partes... A mí, bueno, a mí, me un poco antes de, de cambiar de página, me impresiona mucho que pues los encabezados de las noticias del 2000, 2002, 2003, pues parecen los encabezados de las noticias del 2021, ¿no? Pues no ha cambiado no, gran cosa. Man. No ha cambiado gran cosa y sí. eso es muy, no sé, muy importante, la verdad. y sí, Yo sí. creo que ahí, mira, si regresas un poquito, ah, no. Uh, bueno, está en todo bien. Eh, ahí, por ejemplo, ¿no? Esta sección que dice Derecho de Comunicación e Internet, ¿no? Y vienen ahí algunos apartados, justo abajo viene, ¿no? Eh, APC cuenta con sitio en español sobre derechos en Internet en América Latina y el Caribe. Un sitio web con noticias, alertas, documentos, estadísticas, declaraciones y secciones de software libre, capacitación, etcétera, ¿no? Como de nuevo, siguen siendo esas conversaciones que estamos teniendo incluso hoy, ¿no? Hablar de estos derechos digitales, hablar de eh, la libertad de distribución de información, ir más allá de pues, todas estas cosas que se quieren duplicar en espacios donde no hacen sentido, como es el copyright, por ejemplo, ¿no? Eh, los derechos de autor y demás, ¿no? Y creo que ahí también una de las cosas que me parece eh, interesante, que es algo que pues, platicaba justo con Anneke antes de esta delegación también tiene que ver con esta afiliación o cercanía con otras eh, entidades tanto pues de un espacio de la comunicación como un espacio como pues, también de, de la crítica y de pues, cómo buscar eh, pues, amplificar discursos sobre la capacidad de lo que puede ser y existir en internet entre otras cosas no. Entre ellas está justamente la Asociación para el Progreso de Comunicación, APC, que eh, pues justo es como esto que aparece un poco acá arriba, ¿no? Es como parte de esas, de esas notas que, que están ahí acompañando esta sección dentro de la NETA. Eh, no sé, ahí, eh, pues si nos podías si nos puedes contar un poco al respecto. Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, la APC. Eh, digamos, por su sigla en inglés es Association for Progressive Communication. Eso que en realidad en México podríamos traducir como Asociación para la Comunicación Chida, ¿verdad? Este, uh -huh. O Progresista. Este, pero bueno, digamos que en español para poder este, digamos conservar la misma sigla se le puso para el Progreso de las comunicaciones, pero bueno, tiene un poquito menos de sentido, desafortunadamente. Pero bueno, eh, yo mencionaba hace algún ratito de que ya antes de los 90, o sea, ahora sí que a mitad de los 80, diría yo, es cuando comienzan a surgir estas primeras iniciativas de lo que podemos llamar efectivamente los BBS, como tú mencionabas, este, Dorín, eh, y algunos de ellos pues eran BBS impulsados por organizaciones de la sociedad civil en general en el norte, digamos en el norte global. Las, eh, la, las primeras definitivamente fue una en San Francisco, que se llamó PISNET, Red para la Paz, otra que se llamó Econet, Red para la Ecología, y en el caso de Inglaterra, este, Green Net, la red verde, que era básicamente militares antinucleares. Eso fue, digamos, como el inicio del asunto. Eh, a partir de ahí, digamos, esta gente comienza a recibir pedidos de ayuda para hacer sistemas similares, de los cuales uno, por ejemplo, se hizo ni más ni menos que en la Nicaragua, en la Nicaragua sandinista de los ochentas, de fines este, de los ochentas, no, perdón, fines de los setentas a fines de los ochentas. ¿no? Ese fue, digamos, el sandinismo clásico, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que con ayuda de cooperantes internacionales, básicamente, logran fundar ahí un, un sistema local que a su vez... <coughs> Se comienza, se comienza a conectar con el sistema, este que estaba en San Francisco, luego se hace otro en Brasil, en el Brasil que comienza, vamos a decir, a, a democratizarse después de una muy larga noche de dictadura, este, surge otro en Uruguay y así nos, vamos, nos podemos ir yendo. Y vamos a decir de que producto del enlace que logran estas primeras siete iniciativas, deciden fundar lo que llamamos la APC. ¿sí? Básicamente para combinar este, esfuerzos este, y sobre todo para este, fortalecer precisamente estos enlaces temáticos que iban de sistema a sistema. ¿no? O sea, logran homologarse tanto en términos técnicos como en términos temáticos había, digamos, cada, cada sistema podía tener este, foros locales, otros eran compartidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, este, digamos, inspirado por esas iniciativas es que luego se hace la NET en México. O sea, antes de que existiera la NET en México, este, ya había algunas personas, organizaciones, que se conectaban directamente al sistema que estaba en San Francisco, que era pisnet ¿no? Pero digamos que ese fue de alguna manera, la, la, la, la comunidad este, inicial ¿no? que impulsó la creación de la ley. ¿no? O sea, de tener un sistema local con, los mismos, con, el, digamos, con, con la misma misión, con, con el mismo tipo de enlaces, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Entonces nosotros, digamos que eh, a partir, como digo, desde finales del 92, es que logramos tener... Ya técnicamente la conexión internacional, ahora sí que gracias a que nos echó mucho la mano la UNAM para evitar llamadas telefónicas internacionales, porque eso nos hubiera fundido de, de entrada, ¿verdad? Eh, eh, no teníamos plata para nada, lo hacíamos todo sin nada. Con puro equipo donado, en fin, era no, no solo donado, era equipo de desecho, básicamente con eso arrancamos. Entonces, eh, digamos, todavía había que hacerlo con lo que, se, con lo que hubiera. ¿no? Entonces, ahí fue cuando logramos comenzar a ser parte de esta red de iniciativas de APC. Si bien la neta solo eh, se convierte, digamos, en un miembro formal de APC solo hasta final del 93. Pero de todas maneras, este ya podíamos intercambiar información con el resto de la red de APC. Esto, digamos, es así como en muy pocos, digamos, en, lo, en los términos este, muy sintéticos, digamos, lo que comenzó siendo APC. En síntesis, APC comenzó siendo una red, una asociación de proveedores de servicios de comunicación electrónica orientados hacia las actividades que tienen que ver con sustentabilidad, con justicia, empoderando a los activistas, etcétera, etcétera. ¿No? Ya luego que, pues, APC se convierte en algo un poquito diferente, pero bueno, uh -huh. esa es otra historia. Ya. Eh. Es lo que vemos justo ahora, ¿no? En pantalla. Exacto. Digamos que, sí. básicamente, a partir del año 2000, APC, digamos, toma un giro. ¿Un giro en qué sentido? En el sentido de que ya era tan masivo el acceso al Internet, al menos, digamos que en las grandes ciudades, en los países más desarrollados, etcétera, etcétera, este, digamos ya, ya se había masificado digamos el, la, la oferta de Internet en esos centros urbanos, que vamos a decir que ser un servicio proveedor de servi del servicio de Internet dejó de ser un aspecto distintivo. Y entonces vamos a decir de que las organizaciones que son parte de APC se, organiz, se orientaron mucho más a aspectos temáticos, a, nuevamente aspectos de promoción, promoción de políticas en el Internet, o sea, digamos de transparencia, de evitar la censura, de promover la apertura de, de temas, de tecnologías, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, digamos un, una, digamos, un trabajo menos técnico y mucho más social dentro del aspecto tecnológico de todas maneras. Bueno, y volviendo un poco a este tema de 1994, que a mí me, yo, bueno, habéis llegado a pensar que seguimos en este 1994 eterno, un poco como el September Eternal del 93 en Internet, pero en México, porque los problemas siguen siendo los mismos y un poco parece como si no hubiéramos pasado de nada. Y a mí me, hay una frase que, que me sigue resumando mucho, bueno, la interrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la, no sé, en la imaginario público del país. Yo creo que es uno de los eventos más importantes en la construcción de nuestra pues, identidad general comunitaria de este siglo. Y hay una frase que me gusta mucho, que es la dice el, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, que fungía en el 94, que era José Ángel Gurría, que dice que era una guerra de, interne, de tinta e internet. En el sentido de que la rebelión de Ejército Zapatista de Liberación Nacional eh, fue una guerra real en los campos del sur de México, pero para muchas partes del país fue una guerra un poco de propaganda, donde la propaganda de estas comunidades y las organizaciones que estaban, pues, un poco rondando, era una comunicación bastante efectiva, al punto que el, que el propio, no sé, la Secretaría de Relaciones Exteriores supongo que tenía muchos problemas. Y hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es esta anécdota de de la fuerza aérea zapatista, ¿no? Que ataca al ejército eh, y que se difunde en internet como, pues, cómo es posible que el ejército mexicano sea atacado por, por el ejército zapatista, ¿no? Y resulta que eran aviones de papel eh, y ese tipo de tácticas, pues, de información que se llevaban mucho en este internet donde todavía era había pocos lugares donde ir a internet y sobre todo había muchas facilidades para pues mostrar información. No es que no las haya ahora, solamente que digamos que ahora es más complicado. Y quería preguntarte si tengo bien la página. Eh, www.stln.org Porque sé que hay muchas páginas. Y un poco buscarlas y rastrearlas es complicado. Esta es la primera que yo encontré en Web Archive. No es muy reciente bueno, no es muy cercana al 94, es del 98. Pero pues ya... ¿También es esta intención de tener estas páginas como bilingües para que la información sea desplegada en medios internacionales? No sé qué nos tengas que decir al respecto. Bueno, yo sé que es un puede... tema espinoso. No, no, está bien. Es un tema muy interesante. Eh... es el siguiente. Eh, para febrero del 95, yo no sé si ustedes recuerdan, más bien si lo han buscado, la de la idea de ustedes, más este, bien. <risa> <risa> eh, ¿Cómo se llama lo que fue la contraofensiva? O sea, vamos a decir, hasta enero, febrero del 95, el ejército zapatista logra, digamos, una cobertura muy fuerte dentro de lo que es el territorio de Chiapas. Y este... Y digamos, bajo, ya bajo el gobierno de Cedillo, Cedillo lanza una contraofensiva donde básicamente trata de capturar a, pues ahora sí que a los líderes ¿no? del, del STLN, este, mismos que logran, evidentemente, escurrirse. ¿no? Pero sí, de hecho, sí, este, ¿cómo se llama? Sí, agarran a, a alguna gente, sobre todo colaboradores, hay muchos presos. No fue nada sencillo esa situación. Estuvo denso, la verdad. Este, pero paralelamente, coincidente con eso, es de que este, tanto el ZLN como la jornada logran este, una colaboración por parte de gente que estaba, creo que en la Universidad de San Diego, y que son los que ponen en línea tanto la jornada como el STL. ¿Sí? Esa fue en síntesis la historia. O sea, no fue algo que se hiciera directamente en México, sino de que en ese momento fue en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, digamos en México, pues básicamente nadie sabía hacer, no es que nadie supiera, pero prácticamente nadie hacía páginas web para acabar pronto. Eso fue un tema bastante, era un tema todavía bastante verde en febrero del del 95, ¿sí? Entonces a mí me han preguntado, bueno, ¿la, ¿la neta tuvo que ver con eso? No, no tuvimos absolutamente nada que ver con eso. Para ya. empezar a hablar, sí. Si esa era la pregunta, no, para nada estuvimos involucrados con eso. O sea, nosotros es que, básicamente... Sí, adelante. No, no, no, es que es una buena pregunta. O sea, es, creo que tu respuesta nos sirve mucho porque si sí hay una duda de, de, pues, ¿quiénes eran las personas que estaban haciendo esto? ¿Cómo se comunicaba? ¿Cómo sacaban mensajes que probablemente estaban escritos a mano y los publicaban en internet? Y ese tipo de cosas que además no deben, no deben haber sido solamente del Ejército de Liberación Nacional, de zapatistas de Liberación Nacional. Tanto así que yo recuerdo un paper de Rand Corporation que habla sobre los problemas de la ciberwar como en el 96, 97. Entonces supongo que ya era un problema que estaban viendo en muchas partes. Y pues, eh, sí, aunque me parece... Yo creo, creo tener por acá todavía en mis archivos ese paper uh -huh. que fue escrito por dos cuates, uno que se llamaba Arquila y el otro, sí. bueno, este, ahora me voy a acordar. Este, pero bueno, realmente lo que focalizaba ese paper, o sea, lo que le interesaba a la Red Corporation, en otras palabras, era no tanto, digamos, lo que era la ciberguerra en términos técnicos, o sea digamos lo que ahora pueden ser el digamos el hackeo de sitios y la digamos este, revelación de información y robo de información y todo eso sino más bien en términos de información propiamente dicha o sea digamos quién estaba de alguna manera eh, proyectando más presencia no eh, digamos esa ciberguerra era mucho más en esos términos eso es lo que realmente le le preocupaba mucho más a, a la RAN, ¿no? Y cuando estamos hablando de, de la RAN, estamos hablando de la CIA, el Departamento de Estado, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? O ahora sea, en sí otras quiere... palabras, uh -huh. o sea, digamos, ¿qué, ¿qué imagen estaba proyectando cada, cada grupo en pugna, no? Pero, y, pero a mí me gustaría regresar un poquito más atrás, que es incluso los primeros días del 94. O sea, digamos, para mí, la pregunta que yo siempre me hice, y eso la tiene que contestar alguien de la jornada, es cómo es que la jornada publicaba los comunicados del ZLN. ¿eh? Sí. ¿De acuerdo? Y a mí también me. Es una gran. gran Pero gran eso. Duda. Es, es, es, ahora sí que eso se lo digo a ustedes de tarea. Ah, <risa> Será otro lugar donde eso. Una nota. Una nota lo tiene, eso lo tiene que responder <risa> alguien más. <risa> este, pero lo interesante del asunto Lo interesante del asunto Es lo que yo pude vivir Ahora sí que desde la neta esos días Y es que como Ahora sí que nadie estaba en línea Pero nosotros estábamos en línea O sea, nosotros podíamos digamos, este, eh, Mandar información para afuera A través de nuestras propias redes Es de que <coughs> Mucha gente que utilizaba la neta Se dedicó a transcribir esos comunicados que aparecían en, en la jornada y los volvían a poner, ahora sí que letra por letra, tac, tac, tac, tac, tac, ¿no? Y de esa manera los difundían a nivel mundial, ¿no? Tanto eso como noticias que consideraban relevantes que tenían que ver con este proceso que estaba ocurriendo en Chiapas. ¿sí? Entonces, en ese aspecto la neta sí sirvió de multiplicador en esos primeros días, ¿sí? Este, eso fue un tema interesante. Me parece, incluso, este, algo que sí me, me sorprendió, me abrió mucho los ojos, era cuando esta gente, estos chavos hacían esto, esta, esta chamba, esta talachita, ¿verdad? Y este, de pronto, desde otros estados de la República decían, qué bueno que están haciendo esto, porque aquí la jornada, que es el único periódico donde se puede leer información de manera decente, nos llega recién a las 6, 7 de la noche. Y de esta manera nosotros tenemos información fresca ya durante la mañana. Entonces, ahí es donde también se vio, digamos, ese, digamos, ese músculo que mostraba, no la neta como tal, sino la comunidad de la neta. Estamos hablando de una comunidad, ¿no? Entonces, eso fue también muy interesante. Yo creo que ahí es donde ya como regresando a esta idea de los medios tácticos, pues precisamente funcionan de esa manera, ¿no? O sea, es el espacio que permite que ciertas conversaciones se lleven a cabo o que en este caso cierta distribución de información se lleve a cabo, más allá, ¿no? De otro tipo de limitaciones que pudiesen implicar el eh, involucrar otro tipo de recursos que no tenemos tan a la mano, ¿no? O que no es tan sencillo tener a la mano. Y que creo que ahí sí es un poco pues vinculado también con esa pues sí, no sé, promesa del internet temprano, ¿no? Que efectivamente este espacio iba a operar de esa manera y se iba a mantener de esa manera regulado por quienes le habitan y regulado por quienes le distribuyen también, ¿no? O quienes vaya, o sea, no solamente quienes le observan, sino quienes también están detrás de esta pues sí, como producción de información y la forma en la que eso, pues sí, yo siempre lo he pensado como que funciona como una especie de, pues sí, como de replicador, como máquina de clonar información, ¿no? En la cual pues quizá no es tanto que se generen nuevos contenidos, sino que aquellos contenidos que ya están colocados en otros espacios llegan a profundidades a las que este objeto impreso, no llegaría, no o este objeto de alguna otra naturaleza no llegaría. Y creo que ahí, no sé, quizá mi pregunta también sería, pues en ese todo medio paranoico, entre pues eso que tenía como posibilidad de el Internet hacia el, los inicios del Internet y estos gestos, algunos más simbólicos que otros, sobre cómo se puede incidir en eso que existe fuera de la pantalla pues cómo ha mutado y se ha convertido en lo que es ahora, ¿no? A menos de, no sé, 32 ¿25 años. ¿25 años? No, o sea, no vaya, el protocolo de la WWW, pues 32, ¿no? Entonces, vaya, no es, que no es que no es nada, ¿no? Pero a nivel, vaya, como histórico, en el momento en el que pensamos en cómo, cómo tienden a cambiar este tipo de sistemas o de circuitos, en un estado no involucrado con el Internet, por decirlo así, pues es bastante más lento. Y entonces, pues no se parecía, ¿no? O sea, hasta me parece como muy chistoso tener aquí abierto una página, ¿no? El Wayback Machine, <ríe> en donde, pues, tenemos, ¿no? Esta conversación de un Internet que se siente increíblemente lejano. Y que mucha gente sí le echa como toda esta no sé, ¿no? Como toda esta culpa a lo que le han nombrado como web 2.0, que yo no sé si en algún momento realmente hubo tal temporalidad o línea en la cual podemos distinguir, ¿no? O sea, como claramente en qué momento sucede esto, pero yo creo que justo más bien es una cuestión como de, pues, no sé, ¿no? Como por ahí decía Meta Javen hace unos ayeres, que el problema del cambio con la web 2.0 no fue tanto el momento en el que se incorporan la lógica de lo que hoy entendemos como redes sociales en línea, sino más bien en el momento en el que las naciones estaban, empezaron a entender de qué manera podían incidir dentro de estos circuitos. es poco si es un poco la pregunta de qué extrañas de esos años. <risa> Y, y, ¿Y qué tan, qué tanto estamos condenados a diferencia de los noventas en nuestras comunicaciones? Qué extraño de esos años. Pues... Yo creo que lo que extraño es lo que de alguna manera... lo que nos extrañan, que es eh, los procesos de acompañamiento. Por un lado. Pero al mismo tiempo, si bien en ese momento, digamos, hicimos un trabajo pionero, ¿no? De esto de acercar la comunicación electrónica hacia la sociedad civil, lo bonito del asunto es que en este momento, pues, se han multiplicado las, este, las iniciativas que hacen esta, cosa, esta, esta clase de cosas, ¿no? Este, o sea, por un lado, digamos, la comunidad técnica ofrece ya mucha más gente que está consciente de esta clase de necesidades, ¿no? digamos del Internet para la sociedad, eh, y al mismo tiempo hay otras organizaciones, doy ¿no? un ejemplo, por ejemplo, SocialTIC es una de ellas, ¿no? que emergió mucho después, y que bueno, que básicamente ha retomado, este, digamos, este, esta clase de misión de acompañamiento en el, en el términos de entrenamiento en términos de generar conciencia sobre los problemas de privacidad sobre las medidas de seguridad que se tienen que tomar también para evitar que uno sea uno o una verdad sea vulnerado en sus derechos en su seguridad personal no este, como activista no o activista que uno pues ahora digamos muchos activistas pues son activistas que al menos tienen un componente de trabajo en línea ¿no? lo cual por una parte multiplica su trabajo pero al mismo tiempo también los hace más vulnerables no o sea sencillamente el hecho de cargar un celular nos hace vulnerables frente a pues vamos a decir a poderes hostiles sean cuales sean no este, entonces no, de ese punto de vista, digamos, no es que yo extrañe. Puedo extrañar en lo particular porque, bueno, ahora me dedico a cosas mucho más específicas, ¿no? O sea, y por lo cual, digamos, tengo menos, vamos a decir, trabajo de campo, ¿no? Este, ya no trabajo en la neta porque la neta como tal ya dejó de existir por razones, pues básicamente de, de, de, de falta de sustentabilidad, ¿no? O sea, se volvió inviable mantenerla. Pero bueno, personalmente estoy trabajando para APC directamente, no y ahí pues también hago mi labor. Pues no sé si, si tengamos algo más. Eh, ¿Algún otro chisme que contar o por estilo tú, Dorín? Mm, creo que no. Creo que quizá también me pregunta, como ya como para ir llegando al cierre, Quizá tiene que ver con pues, cómo percibes, quizá, estos próximos años de encaminar al Internet a muchos más cambios, ¿no? Que, sí, o sea, que ideas, desde esperanzas de cosas que puedan volver, ¿no? O que más bien se reestructuren, esta vez sí, para que tenga una cabida mucho más accesible. O qué cosas crees que pudiéramos esperar. Eh, no sé, como en estos próximos años de Internet, evidentemente no necesariamente aquello que ya entendemos como bajo la convención del de imperio de las redes sociales, Google, Amazon bueno, y demás ¿verdad? ¿no? Claro, o sea, <risa> eh, <risa> bueno, eh, digamos, eh, yo ahí veo una paradoja, ¿no? En qué sentido, en el sentido de que venimos en la experiencia, ahora sí que desde los ochentas, con los... Grandes sistemas concentrados, como el modelo de CompuServe y demás. Y pues ahora el nuevo CompuServe pues es básicamente Google, este, Facebook, etcétera, etcétera. O sea, los nuevos grandes sistemas concentrados, sin los cuales, o digamos que más bien tienen el poder de visibilizarte o invisibilizarte, ¿no? Por un lado. Entonces, digamos, ese para mí es el gran desafío. ¿Qué hacer con eso? Cómo de alguna manera poder generar, vamos a decir, medios alternativos que, sean, que ofrezcan el mismo nivel de, de visibilidad, pero que no estén gobernados, ahora sí que por un Mark Zuckerberg o por un Bill Gates o lo que sea. ¿no? Este, eso por un lado. Y por otra parte, digamos, para mí el gran desafío es tener básicamente una comunidad usuaria educada. ¿Educada en qué sentido? En el sentido de que tenga por un lado este, conciencia de los problemas de, vamos a decir, de espionaje, de falta de privacidad, etcétera, etcétera. Y por otra parte, de que sea mucho más consciente de los problemas, por ejemplo, de, de las fake news, ¿no? de esa clase de cosas. ¿no? Entonces, para mí esos son como, yo diría, los grandes desafíos. Y además que bueno son desafíos que la única forma de enfrentarlos son comunitariamente, ¿no? Pues sí, pues sí, o sea, pues sí, definitivamente. O sea, básicamente eso, digamos, cómo zafar de los grandes poderes que en este momento controlan el Internet, que en este momento también dictan sus propias reglas, en el caso de Facebook, en este momento es patético, verdad que uno puede en este momento decir alguna palabreja y ya con eso te pueden censurar por un mes, ¿no? Cosa por el estilo, esa clase de cosas, ¿no? Este, no es poca cosa, no es poca cosa. Entonces, para mí es un futuro preocupante, es un futuro de blackouts, o sea, de, digamos, donde de pronto un Estado puede decidir, ahora sí que cortar, las líneas, ¿verdad? Y que, y que alguien se quede completamente incomunicado porque, en ese, porque, digamos, hay una situación en que al Estado se le mueve el piso y entonces te, te cortan el medio de comunicación, te cortan los celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya estamos como demasiado habituados a, este, a esta situación de estar hiperconectados, ¿no? Y de no estar listos en todo caso para tener... En última instancia, medios de comunicación que no dependan, digamos, de las grandes de las grandes infraestructuras, vamos a decirlo así. ¿no? Que es bien interesante esta idea del, de esta década, bueno, que me gustaría ver en esta década de, pues sí, las comunidades haciendo sus infraestructuras de telecomunicaciones. Sí, sí, claro que sí. Una iniciativa, quiero dar un ejemplo, una iniciativa que, que manejó APC en su momento fue, y de hecho la sigue manejando, que es el de las redes inalámbricas comunitarias. ¿Sí? En este momento, bueno, APC tiene muchos proyectos, pero quiero dar un ejemplo precisamente que es un programa de apoyo a las redes comunitarias. Y cuando estamos diciendo redes comunitarias, no estoy hablando necesariamente de una pequeña comunidad, sino de redes basadas en la comunidad, sostenidas por la comunidad, infraestructuras claro. manejadas por la comunidad. Entonces, ese es un ejemplito, digamos, del tipo de cosas que impulsa APC al día de hoy. Ah, increíblemente necesario, ¿no? Justo como decías, Caneque, que estás encabezados de noticias parece que son un poco la reverberación de hace 20 años hemos avanzado mucho no hemos avanzado mucho eh, pues bueno Adolfo te agradezco mucho que nos hayas tomado la, la palabra por la llamada eh, y pues no sé si tengas algo más Odorín sino para ya no quitarte tu tiempo pues fue un placer pues muchas gracias por, no, hombre, para nosotros. por este viaje, por el internet, el web. Y pues nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Aquí seguimos entonces. entonces Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Nos Adiós. vemos. Bye. Bye. Gobierno de México